Voy a saludar el hincha de corazón porque ganó Atlético Nacional tres goles por uno a Chico y la gente bien, todo bien como diría el pibe. ¿Usted qué piensa del partido? Bien, bien Nacional, estamos clasificados, el mejor de Colombia. ¿Usted qué dice, joven? No, muy bien, vamos verde, vamos. ¿Y usted qué dice? Nada, el mejor de Colombia, vamos por la Libertadores también. Señor, ¿usted? Al principio estuvimos un poquito enredados, pero luego se tomaron la rienda del sí. partido, aunque autores se un poquito para hacer los cambios. Que Dios los bendiga. ¿Usted cómo le fue hoy? ¿Primera vez que viene al estadio? Sí, le di, le di apoyo al equipo. Ah, qué bien. ¿Y con quién vino? Con mi abuela, mi mamá y unas amigas de mi abuela. ¿Quién pagó la boleta, la abuela o la mamá? La abuela eh, la abuela. <risas> abuela, que Dios la bendiga, ¿cómo le fue al equipo? Súper bien, maravilloso Sí uh, hay que seguir apoyando eh, Y el buen eh, fútbol, el deporte, en paz es lo mejor esos son canas de experiencia o rayitos de modernidad? No, esos son canas de experiencia y <risas> un besito, que Dios la bendiga Lo mismo Usted también para un besito, no hay problema Venga para acá, venga para acá ustedes A ver, ¿usted qué piensa del partido? Muy bueno Felices con Nacional, sí. de verdad que ha subido mucho, demasiado, estamos muy contentos. ¿Usted con quién vino? Con mi hijo. ¿Con su hijo? Sí, sí. ¿Quién señor. maneja el control remoto en su casa? Yo. Se le nota. ¿Y el partido, hijo? Espectacular, de vos y vanguero, los mejores de la cancha para mí, a mi parecer. Oiga, qué ¿sí es su hijo? Mi hijo. ¿Pero parece su abuelito? Sí. No, <risa> Mentiras. mi novio, me dicen que el novio. A ver, ¿ustedes dos qué? Hugo, Hugo, ¿el partido qué? Eh, muy bueno el partido, ganamos 3-1. Sí, eso es chiva, ¿y el partido qué? No, bien, bien, ya se le ve un mejor, mejor juego a Nacional Un aplauso para el joven, el mejor peinado del estadio, mírenlo bien, un aplauso, un aplauso Joven, ¿el partido qué? Bien, bien, Jarra, le falta un poquitico, está muy gordito Pero ahí va, ahí va Palón en el palo Sí, pero ahí va Voy a, Venga, don José René, voy a saludar a René Guita después de la pandemia, mentiras hombre amiguito, opinión del juego eh, Nacional hace los goles pero, y clasifica, pero no, realmente nos gusta, no gusta ¿No te gustó el equipo? ¿Por qué? No, está muy lento, muy pasivo, para uno dormirse en el partido ¿Usted es pasivo o activo? No. <risa> activo, activo Ah, sí, sí, se le nota A ver, ¿usted qué dice? Con muy buen marcador, un 3-1. Sí. No me lo esperaba, sí. pero quedó muy bueno. Eh, tómatelo pues. 3-2-1. A ver, tómeselo pues. Vea cómo se lo uh, toma. Hizo, hizo mala cara, fue el licor. ¿Usted qué piensa del partido? Excelente, muy sí. contenta. ¿Le sí. gustó? Uh, bastante. Oiga, U, yo pensé que Budialen era hincha de. No, pero es hincha nacional. Opinión del partido. El segundo tiempo flojito, hay que mejorar. El segundo. Los segundos tiempos de nacional están flojitos, sí, no vamos, pero bueno, ganamos, ganamos. ¿Usted qué dice? Que Nacional le falta jugar con más berraquera. Sí. Ganamos, estamos clasificados, pero le falta jugar con muchas ganas. ¿Usted cómo se llama? María Antonia. ¿Cómo? María Antonia. María Antonia, qué nombre tan bonito. ¿Le gustó Nacional? Sí. ¿Con mucho. quién vino? Con mi papá. Y, y mi el papá tío. ¿Y el papá le invitó a cositas en el estadio? Sí. ¿Qué le dio? Eh, papitas y gaseosas. Eh, señor padre, ¿y el partido? De trámite, chico muy regular, Nacional está dando ventajas, pero así es, así muy bien. Vamos para adelante. Venga joven para acá, el gordito, ¿y usted qué piensa? No, no un partido bueno, Nacional ya estamos relajados en los ocho, vamos para adelante, vamos a ser campeones nuevamente. Y ojo oh, joven, ¿usted qué hombre? ¿Cuándo vino? <risa> <risa> Al principio del partido. El principio. Señor abogado, ¿y el partido qué? Hombre, todavía falta un poquito, pero sí. yo creo que Nacional tiene con qué... ¿Cierto? Voy a terminar con los hinchas de corazón. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Voy a terminar con los hinchas. Venga el desorrero volteado. Vengan todos ustedes. Nos vamos los hinchas de corazón. Un aplauso para ustedes, muchachos. ¡Sí! ¡Sí! Rafa, Rafa, gol, gol. Rafa, Rafa.